Eh, sí, como comprobaréis en el primer clip eh, pues Vais a ver lo que me hace el sol Me ha jodido la grabación del primer clip, nada más Del primero Luego ya cuando reacciono, chilling Pero bueno, lo siento por el, la intro y eso Que se ve un poco mal, pero bueno Luego la reacción se ve bastante bien, así que Os dejo con el vídeo Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo A mi canal Dios mío, el sol, que hace? Y bueno, hoy... Vamos a ver a gente que vive en el futuro ¡Vete! Ahí sí se va a ir el sol ya, digo yo, vamos, porque no sé Bueno, intentamos grabar así, así que es lo que hay Bueno, ya parece que se está relajando un poquito el sol, vamos Y bueno, vamos a ver a gente que vive en el futuro Yo dirá, Flow, eh, gente que vive en el futuro Estamos en 2021, acabamos de pasar a 2021 Pero no, ellos están en el 3964 Así que vamos a ver. Vamos a ver imágenes de gente que utiliza el 200% de su cerebro. Vamos a ver lo que es. Así que si no me sigues en mis redes sociales, ya sabes que las tienes abajo en la descripción. Tienes mi Instagram, mi Twitter y mi email porque me quieren mandar cualquier otra cosita. ¡Dios mío, qué sol! Así que sin dilación, que comience este vídeo. Y bueno, tenemos a... aquí una persona que dice... Así puedes hacer ejercicio cada mañana, incluso si tu oficina está en tu propia casa. O sea, tiene una bicicleta debajo de... La mesa Pero O sea, está enganchada la rueda detrás Para que, obviamente, si sí, a lo mejor eh, Se va para adelante, se come la pared Pero bueno, tiene los ordenadores Bueno, el ordenador lo tiene abajo, tiene las pantallas encima Bueno, y eso para jugar de locos, ¿eh? Lo único es la espalda que a lo mejor Fíjate tú que a lo mejor o me voy para atrás O me quedo con dolor de lumbar toda la vida Pero bueno, está bastante bien Bastante bien Vamos a pasar a la siguiente foto Que ¿Quién dijo que no se podía dormir tranquilamente? No, la verdad que el niño renta. Eso para yo que sé si tienes un viaje largo. A lo mejor después sale con una marca aquí. Y... Increíble, la, la marca va a salir, va a ser una, un espectáculo. Un espectáculo va a ser la marca. Pero bueno, está bien. Dentro de lo que cabe está bastante bien. Bueno, bueno, luego, luego tenemos al hombre. Bueno, bueno, que trabaja en jardinería y es un, el, el, el mejor jardinero de, del mundo. Tiene cuatro garrafas, las tiene que llegar yo seguramente Una garrafa Otro viaje, otra garrafa, otro viaje Pero él no, él junta la garrafa Una, una, una Y ya él va con las cuatro garrafitas Y, tu, tu, tu, tu, tu, tu, y va pum. Pero no, yo seguramente hubiese cogido una Lo siento, pero mi, mi cerebro no da para mucho más. Pero bueno Va, coge las cuatro garrafitas Las llena juntas Y tira no, pero. Bueno bueno, luego está el policía. El policía que va corriendo, bueno. Pero eso a lo mejor policía te viene un poquito mal porque a lo mejor te hace así. al suelo. Saca la pistola porque yo qué sé. Yo creo que como le vayas a agarrar a alguien, a lo mejor te vas para el suelo. No, no, no, no quiero decir nada yo. Pero a lo mejor te caes un poquito. Pero bueno, a lo mejor ese policía corre más que tú 30 veces y te mete así en la patada en la cabeza. Qué bueno. Ojo, cómo renta. Ojo. Ojo que luego dice Cuando se me olvida el cargador abajo En lugar de bajar Mi mujer lo engancha al perro Y yo llamo para que se lo suba O sea Estás tranquilito ahí arriba Pero se te olvida el cargador de baja Y dice No quiero bajar Me da un poquito de, de, de pereza bajar Fíjate tú Toby Toby Toby Y viene el cargado solo Es que es increíble flipante. Es flipante eh, tiene que hacer el mejor nudo de la historia Porque vamos a lo mejor el perro hace... Empieza a correr ahí todo loco. Y a lo más se te cae, fíjate tú, pero... Pero la idea es increíble, la idea es increíble. Bueno, esto sí que renta. La imaginación, eh, ¿hasta dónde ha llegado? Atento. El móvil. Y puedes tirar tus pipitas ahí. Nada, pero este, este invento es increíble. Este invento es increíble. Este me la apunto porque como se pueda comprar, ojito. Ojito porque renta, ¿eh? Lo digo ya. Renta. Ojito porque ya las pipitas debajo Mientras la, las tienes arriba ahí Mientras ves una peliculita, atento porque... Renta, ¿eh? Atento Bueno, bueno, luego está luego está el hombre en el que usa prismáticos para ver mejor el partido Increíble, pero este, este hombre vive en el 2000... En el 2094, de verdad A ver, es que a quién se le ocurre esto A quién se le ocurre esto ¿A quién se... Yo estaría así Bueno, bueno Y a lo mejor se me pierde el tío y yo así todavía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? <ríe> bueno, bueno Ojito que me voy a dejar crecer Uh, me voy a dejar crecer las uñas para esto, ¿eh? Te lo digo ya Ojito Ojito, porque copias con esto A lo mejor la letra, fíjate tú que la vas a tener que hacer Bueno La vas a tener que hacer un poquito más pequeña de lo normal Pero bueno, eh, Está bien pensado Ojito, ojito Ojito un FaceTime Para saber cuándo está tu comida en el horno, eh Ojito porque a lo mejor si no escuchas el cling Ojito, ¿eh? Este hombre, te lo juro que vive en él Que puede vivir 2094 más o menos Y yo en el 2021 Bueno pues fiesta venga Ey, esto, ey muchas Ojito a esto Porque esto Yo lo he pensado más de una vez Lo que como no soy peluquero pues no lo hago Pero deberían poner esto, ¿eh? Te lo digo en serio porque Renta, porque a lo mejor estás así, que, que la típica sensación así, incómoda que estás en la peluquería y tal, te quedas mirando para el espejo porque otra cosa, ¿no? Así pues bueno, estás cortando el pelo. Bien. La típica sensación incómoda cuando estás callado en la peluquería ahí. Hay tema de conversación. Te quedas mirando para ti así en el espejo. Como te corta el pelo. Bien. La típica. Pero esto renta, eh, te lo digo Renta, renta lo que a lo mejor a bajar la cabeza, fíjate tú Ostras, pero a ver Esto Ojito, porque tienes que tener viento porque a lo... Ah, no, claro, ah, vale Bueno, está todo pensadísimo, eh En los palitos esos de los, de la ¿Cómo se llama esto? De la hamaca Tiene la, la toalla Bueno, bueno, pero este hombre se acaba de pasar el juego, eh Te lo digo ya te lo, hago, te lo hago, Es que increíble, eh, te lo digo ya que se acaba de pasar el puto juego Bueno, bueno, luego está este niño Luego está este niño que viene de Marte Ojito, porque tiene un casco que es un paraguas Increíble, increíble Pero ¿sabes qué es lo mío? Que luego va en Chola Luego va en... Bueno, Chola se dice aquí en Gran Canaria Bueno, en Gran Canaria... En, en... <ríe> chola se dice en todas las partes de Canarias, supongo yo Pero va en zapatillas Chanclas, eh, chancletas eh, Como se diga en cualquier parte del mundo Déjame por los comentarios cómo se dice en vuestro país Pues bueno, pues El niño va a compartirlo en corto Una chancla Y... pero Él tiene su paragüita, hostia uh, que me acabo en el micro Tiene su paragüita Tranquilito Y bueno, ojito porque este niño Va a inventar algo en el futuro y lo digo ya Quiero saber el nombre de este niño Y niño, si estás viendo este vídeo, Tú sabes que yo me acuerdo de ti Tú sabes que yo soy fan tuyo Te creas chiquitito Nada ah, más que así ¡Hostia! ¡Hostia! Esto, esto ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Por qué es esto? ¡Bueno! ¡Bueno! Vale, les explico si nadie sabe lo que va O sea, si estás en una casa con mucha gente O sea, si juegan de dos la mítica de mirar para abajo Para la pantallita abajo ¿Quién no ha hecho eso? No, no mires para abajo Pero al final se te acaba una miradilla Y se te escapa Es la típica Ojito, porque esto A mí Me renta Cuando haya gente en mi casa Te lo juro que voy a hacer esto ¿En serio? Renta Esto renta para cuando Necesite Porque es que es la típica De que te miras para abajo Para arriba y Eso no se vale Ya vale. eso Perdóname que te diga Pero hasta la yo yo Pero es que es que siempre, siempre se va Fíjate tú, siempre es la mítica de Mira para arriba o para abajo Y bueno, terminamos con esta imagen Así que Y bueno, esta fotos me han encantado La verdad que es increíble, te lo juro Ojito, porque aquí hay muchas Que... Rentan para la vida y ojito Ojito porque estas personas viven en el 3400 Ojito Y bueno sin nada más que añadir espero que os haya gustado este vídeo Como siempre denle like y suscríbanse a mi canal Regáleme un like también Un comentario Regáleme un comentario por ahí Diciendo que te ha parecido el vídeo Y si quieren que traiga más vídeos pues denle un like Y bueno espero que os haya gustado este vídeo como siempre Like, suscribiros y hasta la próxima Adiós